Miren, dame un segundo, antes de pasar un ratito con Jesucristo, hay que bendecir, si no, no hacemos el programa, ¿eh? si no, con la bendición de Papá Dios. Miren, atención a, a los equipos y atención a la Liga Nacional de Béisbol, la Lidón de la República Dominicana. No podemos dejar, no podemos dejar que el control de los play se salga de las manos de la seguridad. Ayer, en el partido de Águilas y Licey, fueron un grupo de jóvenes, con todo su derecho, a protestar con el nombre de Radamés Camacho, presidente de la Cámara sí. de Diputados, a, a, a vociferar, vociferar Camacho, corrupto, corrupto, Camacho, ladrón. Esto está mal, mal, pero mal al cuadrado. Si quieren protestar, que lo hagan fuera del play, porque yo que voy al play... Yo voy a disfrutar de un partido claro, de béisbol. que no tiene nada que Entonces, recoger. si ustedes dejan que eso se salga de control, entonces todo el mundo va vaya a hacer lo que una quiera. propuesta política. Así que, atención, cachicha.com, atención, telenor.com. Le hago un llamado para que ponga en control la liga sobre esto que está sucediendo. Debieron de sacar a esas personas y decirles, vayan afuera a protestar. Porque se va a volver un circo político sí. la pelota dominicana entonces el que vaya a disfrutar de un juego de pelota tiene que estar, eh, que si fulano el ladrón, que si fulano está ahí, que no, que no. lo hagan afuera del play. No es que está mal. O sea, yo siempre he estado de acuerdo con que los pueblos deben de protestar y lo de esa es forma sea. pacífica, excelente. Pero no podemos coger el escenario de los play para este espectáculo, ya lo saben. Me alteré un poco, pero vamos a calmarnos ahora con un ratito con Jesús Maya. Así es, qué bueno saber que usted está en sintonía y nosotros agradecemos ese respaldo con un buen contenido. Por eso en este instante, como hoy es miércoles, Equilibrio de la Semana, vamos a ver qué nos trae nuestro Pastor Juelo.